¿Pampita usó a sus hijos para lastimar a su ex marido? Mira las fotos que tomó la modelo. Pampita es una de las mujeres más bellas de Argentina pero también recibe, como toda figura, cuestionamientos, especialmente desde que, luego de dejar a Marcelo Tinelli hizo bailando por un sueño, tiene su propio programa en Telefe y, al parecer, su talento como conductora no convence a los críticos especializados en televisión. A esto se suma su enfrentamiento con Sol Pérez quien, en un programa, dejó ver claramente que no le gusta que la modelo la interrumpa antes que termine de hablar sobre determinados temas, de hecho, sin filtro, le explicó a la propia Pampita, no me gusta que me corten. Tal vez para relajarse después de tanta tensión, la top model decidió disfrutar el primer partido de Argentina acompañada de los tres hijos que tuvo con el actor chileno Benjamín Vicuña y compartió una serie de fotos y videos muy pero muy divertidos donde se puede ver a los niños con la cara pintada, como verdaderos fanáticos, con los colores de la bandera argentina. Lo curioso es que muchas personas leyeron en esas imágenes un palito de la modelo para quien fuera su marido, una forma de recordarle que sus hijos, aunque por parte de padres chilenos, sienten pasión por la camiseta argentina. El gesto de la modelo provocó una amplia reacción en las redes sociales. Punto centrado Nacho. Go 97 chilena. Punto centrado Agora-77 son chilenos, estos pibes. Cumufas. Camila Ignasiak Saludos desde Chile.